Miro el reloj. Miro el reloj y observo cómo el segundo se pierde buscando el infinito. En del para siempre y de todo aquello que no está escrito. Mientras miro el reloj, maldigo. Maldigo a los segundos que me dijeron que soy solo un grito. Un grito que algún día se perderá en la eternidad del silencio universal. Mientras miro el reloj, medito. Medito en aquel minuto en que nací y que por primera vez en ti, lo que es que alguien te quiera Mientras míralo, pienso en el dolor de haberte perdido y en el abrigo, que hay en brazos prestados y almas ajenas en el amor que alguna vez fluyó por mis venas Mientras míralo, reloj, la hora me dice que viva, que escriba y que disfrute cada momento como si fuera el último como si fuera la última bocanada del aire que respiro y que no viva pendiente del giro de las manecillas del verdad